Coltí, vení, vení, gordito, vení. A ver... ven, vení, ven. eso es. Eso es, eso es. Ahí está, ahí. A ver, eso. Eso, así, así. Eso es, eso. muy bien, así, así como cuando era chiquitito. Mirá los que no nos queda de Eso es, eso es. Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Es un poquito difícil hacer un programa como este, pero bueno, eh, el día viernes fue un día muy, pero muy intenso. Eh, ayer, ayer directamente, eh, tuvimos, nos vimos en la obligación ética de sacrificar a nuestro pobre animalito, el gato Colti. Ya ustedes lo habrán visto en algún video, lo acaban de ver en lo que les mostré como homenaje. Eh, para mí cierra todo un, un círculo que empezó cuando me hice socio del tiro federal. Colti era uno de los tantos gatos que estaban ahí, había una manada de gatos directamente, y las nenas que en ese momento tenían 10 años, Colti se murió con 17 años, eh, lo dijimos, bueno, si ustedes son responsables, lo cuidan y lo cuidaron bárbaramente bien, doy fe, lo llevamos a casa, lo hacemos vacunar, lo vamos a criar. Fueron 17 años de una compañía realmente entrañable. Eh, hay un, un pequeño, un, una pequeña anécdota que les quería contar que tira por tierra aquello de que los animales no utilizan herramientas, no, re, no utilizan instrumentos. Eh, quiero dejar constancia de una cosa. Yo tengo el taller el, en el piso de arriba. Se accede, digamos por un pasillo común a la entrada de la casa, y después por la escalera, se sube al taller. Les puedo asegurar que Colti jamás subió al taller, no sé por qué, no tengo ni idea, salvo un día, y la gente que en ese momento estuvo en el taller, que ve este programa, se puede acordar perfectamente porque nos dejó con la boca abierta. Sube Colti, yo le pregunto, digo, ¿pero ¿qué haces acá si nunca, nunca subís? al taller, ni cuando estoy con gente, ni cuando estoy libre, escribiendo mis cosas. Y este, el gato no me contestó, por supuesto, pero sí me contestó en realidad. ¿Sabes lo que hizo? Se puso contra la puerta de arriba, ¿sí? la que da al taller, se puso a arañarla, cha, cha, cha, cha, cha, y la puerta pum, pum, pum, contra la pared, la puerta estaba abierta, pega pum, pum, pum, contra la pared. Y a mí se me prende la lamparita y digo, este, a ver lo que pasa... Voy abajo y, efectivamente, lo que había sospechado se cumplió. Colti se había quedado del lado del pasillo, o sea, no podía acceder, porque se le quedó cerrada la puerta en la planta baja, no podía acceder a la casa. ¿Y qué hizo? Utilizando un criterio lingüístico de representación simbólica, utilizó el significante puerta, llamémoslo como a la estilo Saussure, para indicarme que algo estaba pasando con una puerta, pero no esa puerta, por eso estamos hablando de una especie de prodigio. El tipo me dice, vení que algo pasa con algo parecido a esto que, que estoy yo arañando. Eso da la pauta de lo astuto que era este, este animal. Realmente para mí fue una compañía, eh, y para las nenas, para, para Nomi, Todas las mañanas caricia, se venía a rimar, se hacía respetar también, ¿eh? no había manera de, de darle una vacuna sin que el tipo no empezara a... hasta el último instante, ¿eh? cuando le tuvieron que el veterinario le tuvo que dar la, la inyección letal, hasta ese momento el tipo para el valium que fue previo también este, se puso realmente fulo. fulo ¿eh? Pero, bueno, yo me acuerdo una vez con la agilidad que tenía en ese momento, eh, cazar un pajarito, eh, que, que estaba un gorrión que estaba en el, en el balcón. Por supuesto, los animales no son ni buenos ni malos, como nos quieren hacer creer los animalistas. Y siguen precisamente su eh, instinto natural, el instinto de supervivencia, el instinto de cacería. Este, pero sí, yo quiero quiero... Decirles que yo sentí mucho cariño de parte de ese animal, ¿m? mucho afecto. Así que bueno, Colti, estés donde estés, te mando un beso muy pero muy grande, contá todas las caricias que recibiste acá de Florencia, de Marina, de Nomi, de, de, la, de la gente del taller que, que circunstancialmente pasaban cerca de él y siempre tenían una caricia. Así que bueno, les doy gracias a todos por haberle dado tanto cariño en vida a este animalito. ¿m? Les mando un abrazo muy pero muy grande y hasta pronto, las con todo. Sos el mejor gato que tuve con ti. Una maravilla. Inteligente, bueno. Cariñoso. Mimoso. Siempre, siempre te voy a recordar.